lo que quieras, pero no me voy sin ellos, quítamelo todo, pero no me voy sin ellos, pero no me voy sin ellos, veré cómo lo haré, pero no me voy sin ellos, jamás yo sin ellos, da el castigo eterno, pero no me voy sin ellos, lo más bello del espacio, pero no lo saben ellos, ni sin ellas, ni sin ellos, no hace falta que me ayudes, jamás yo miré sin ellos, no me voy sin ellos, sé que eres lo más, me lo has dado todo, si quieres tienes contactos, para que me quedes solo, me dice que te contento, vámonos lo Dos para arriba, te creo ajo cerrado, dejo en tus manos mi vida Por demostrado y vivido, por latidos comprobado Por ti mis cinco sentidos y otros más han despertado Pero dime cómo olvido a todos los que han estado Quiero que sepan el truco de sentirse enamorados Vales todo el oro, pero no sirve sin ellos Si ser rico en ese reino es no pensar en aquellos Y ahora amo a mi enemigo, tanto igual como un amigo Ha sido gracias a ellos por lo que te he conocido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 No me voy sin ellos. No me voy sin ti, Medium. No lo entiendo y me cabreo Y me pongo hecho un león Que me enfado y no respiro Y dejo de cumplir deseos ¿Cómo explicar esta pena? Dime tú que tanto sabes Abejita que en las flores Le da vida a tus banales Para mí es de cobardes No repartir el poder Así que no subo sin ellos ¿Sabes que No voy sin ellos Dime qué está ocurriendo Porque siempre estáis riendo Y a mí me dejáis en medio ¿Quién soy yo para el silencio? Dije muchas mentiras Pero había alguna verdad Y entre todas una digna Soy la voz del underground Preferí ser de los malos Aún así ni lo he entendido Porque el cuento a mis hermanos lo tienen tan escondido Me lo habéis contado a mí Yo se lo cantaré a ellos de la forma más sutil para no quedarme sin cuello ¡Que le corten la cabeza! La reina de Cora dijo Si te mata no es la reina Resolver ese acertijo Así que de reír, nada. Hasta que adivines Tanque Que te veo buscando pistas Como un pájaro en el parque Para los que no lo han cogido para todos los que lo pillan Voy a enseñarles la forma que tienes De hacer cosquillas diferentes por los y las valientes que manejan Esta locura en su mente Ojo que yo no sé nada Ni el tiempo que queda aún Para el que se miran ellos Porque sabe que eres tú Ama lo que quieras Pero no me voy sin ellos Quítamelo todo Pero no me voy sin ellos Pero no me voy sin ellos Ya veré cómo lo haré Pero no me voy sin ellos Jamás yo sin ellos Da el castigo eterno Pero no me voy sin ellos Lo más bello del espacio Pero aún no lo saben ellos Ni sin ellas ni sin ellos No hace falta que me ayuden